Marimari mari, la mien. Mari mari compuche, inche tubun al melipeuco mapulof meu, inche puleñí chau michel meo tripan, inche puleñi ñuke castillo meotripan, tripan, inche pasti eunice pillen. Ulcantu trafia peumán. Bow, bow, Anoche